No me da intro, no me da intro <risa> Bueno cabros, estamos de nuevo aquí haciendo un unboxing de fin de mes Nos pagaron, el, o sea, me pagaron el sueldo la verdad ¿Qué? <risa> Porque estos buenos son empleados de mierda ¿Qué? Yo soy, yo soy estudiante <risa> Oye, ya, creo que vamos, el vamos a ver si sí, sí, el martín está muy fuerte ahí oh. eh, Ya, vamos a ver hay tres cosas hoy día Primero que todo, estos tres sobres que son del martín que los compró en Battlemage, en una tienda de viña. especializada en Viña, Calle Aldegui. Vamos a ver qué tal nos salen estos, es, se Sacamos un display Vamos a ver esto que lo compré yo en Microplay, los buenos careros Para ver cómo, es esto, para ver bien cómo vienen estos esto, blisters de pesos Y esto se lo compré a mi hermano, pero lo solo lo nosotros oh, oh. El más ya todos lo conocen ya, el, el Fat America, el que viene con el tractor. Ya, vamos a partir por... ¿Por qué partimos? Por este ya por, eso. No, no, por no, no, por ese. No, no, por este. Ya, vamos a ir el sobre. Vamos a ir uno y uno y uno, ¿ya? ¿Se, ¿tengo que ¿se acuerdan uno? que en, en, en el unboxing anterior les dijimos que los, los de alfa venían cargados? Ya, Martín entendió lo contrario. Me <risa> <risa> un Qué bueno. Error. Error. No, ya carajo. Te ya acá. que me sale una legendaria. Ya, ya. Una. Chamán. Dos, la bolilla siempre sale creo que sí no cuatro no? vampiro no. de la seda uh, uh, uh. y la calavera de cristal Otá. buena tráneas, eh? sí. Sí. y viene nada no, no. sobre no asperato malo ya se la vista y tercer arma se cumple la ni siquiera... ¿Uno de alto? ¿Cómo lo voy a comparar con el otro si no lo hay abierto? A, a ver. A ver. A ver. Bueno, vamos. A ver. A el A el lugat. el el A el A ver. A ver. y ver. A ver. Es lo mismo, <risa> este, este, este es por la paja. Y ahí viene. Y esto no va a ser nunca. ¡Otra calavera! <risa> ¡Otra calavera! Van dos calaveras si en tres. ¿Te ganáis algo? Es que esta, vaya a la cárcel. <risa> vaya a la cárcel. <risa> vaya a la cárcel. <risa> vaya a la cárcel. Exactamente. A menos que tenga la tarjeta que diga la contra. Exacto. Uf, uf, uf. ¡Ah, oh, mucha fuerza. Uf. Bueno, mamá hierro, jaja. Ya cabrón! Vamos. Este sobre, eh, ya, este, este sobre está dedicado este a Menaja, menaja Nubler. Sí. Eurac Mon. Vampiros de la Seda. Cita de la... ¿Esto no lo he visto nunca. Cita de la pibe. O no me acuerdo. Soria y... Ejercito de bestias. No la rata? Solo puede jugar el talismán casi con todos lados controla de segunda raza bestia, dragón sí, y o guerrero. Si se dejaría. Y... Nada. Nada. Mal, mal, malos sobre, Malos sobres, los tres. de role. y Malfas. Malfas, malfas. Mal. Sí, está aquí. Martín no se va De nuevo. Puta la aquí, <risa> Mano, sí, la dejé Mar... sí, aquí para el Martín me la quita, Ya, vamos a abrir el este Blister. Esta guada... Ah, chucho, ya tiene la basura para acá En WePlay la encuentran a lucas, así que si pueden comprarla en WePlay, comprenla en WePlay. ¿Sale 4, Lucas. En WePlay sale en Corluka. ¿No? Ya, van a partir con el son. Bueno, estas es son las cartas de Martín. Martín, todas las cartas. ¡Mamierda! ¿No vamos a ver. ¿No hay dos calaveras de cristal? ¡Mamierda! ¿No sí. ¿No? mala? No mala compra. Ya, vamos. ya sí Clip, el cosaco, chamán oroquén, buyan, kingsebur Furtino, furtivo, furtivo, sí. La loce y las garras de los ojos, ya no había salido esta cantidad. Y viene nada. ¿Pero ese oro ya había salido? Sí, no sé. El okamir, serafín y el king yutun. No, no, no, no, no, Lo no, no... Otro las cartas los no los Sí, le lo pongo bueno, La, sí. Bambi de la seda Tim Grace, O'Malley Lania, Xpilip okay. Erelin el Clep y Luzana ahora. ¿Eso también ha salido? Sí, creo que también tengo mazo. Que busco una carta de lobo. Ah, y verdad. Y... ¡Uh! Eso también ya había salido. ¡Uh! Pues eso mega real. Sí, tengo dos. De una me cambias tú y la de la de mi a Mega real. Mira... Uh, uh, uh, ¡Uh! Las campanas para cargarme todo Es Errante. Sí, errante. O sea, voy a tener tres del mazo, <coughs> pero no juego. Carruaje infernal Botón de muerte. ¡Y Kim Yoshiba, no! <risa> Va a salir los tres, ¿eh? En 3 horas salió el 15. Sí, mano me sí, no, no. El último sabor. el último sabor. Y no. Están está saliendo mal estas cosas porque quiero que salgan una, una mega, una ultra rara asegurada. No sé si ¿Los es que no te pueden salir más cosas buenas. Sí. ¿Lo flips? Sí, creo. La la, el el otro, último el... también nos salió la un, ¿sí? una una, ultra, una mega rara Me salió la Kiko. Ahora hay que comprar otro más. Alberico así. Barberiano. Danza acepticos. Dale, encontré ese. Concluí son las weas Llamo un suco y esta no me sale nunca Un Totem Al Magatas En tu fase de vigilia, una vez por turno, cada jugador roba una carta Mientras este Totem esté en juego Si un jugador tiene 4 o más cartas en su mano Ese jugador no puede dar ataque Me, me, me, me O sea que los más es que buscan cartas para tener tanta carta en la mano web, tan no, ¿Cuatro o más o cuatro menos? Más Cuatro más cartas Y uno, ¿no? Ah, otro. ya, ya, ya y un orito el agua aquí, el marfal y la bomba entonces aquí salió una penca la cosa pero aquí también las la, la campanas de honor lo han buscado ya ahora a los tres últimos soles el mazo no va a abrir porque ya lo han visto presente ya hijo del sol, ¿qué estamos buscando aquí? estoy buscando otra maoclo y una otra y una guapa Ah, ahí no sale el lujo, no No me a volver el Inti también el Golpe de Jade Palo vivo Alma de Condor caral de chivalba, Este es lo de Rodor Rosita Balca y Lakuma más o de una vez por turno, se tirará tu fuego, si el una no por el por turno, alimenta Una vez por turno, voy tira a tirar tu alimento de una lea de controles para obtener a la reparación de estos tristillos Y van en tu mano Uy, que te han salido oro, ¿cuál? Ah, no, creo que se me acabado de hacer ¡Puro oro, puro oro! ¿Dónde me salió las campanas? ¡Ah, de oro, de oro! <ríe> ¡Que oro! ¡Que bueno! ¿Y verdad ¿Y los dos Ya, vamos a seguir después de un técnico El recuento, salió todo eso esto, esto es de Martín, esto lo, lo ven quita Y esto lo va a comer Lo vale oh, la pena PUblen. y lo que no, no vale, vale la pena No vale la pena, exactamente Así que con el siguiente sobre de Hijos del Sore ¿Puedo con una galleta? Si ¿Sí quedan, sí, Si ¿Sí lo quedan, también, ah, ¿también? El Héctor no, no, no, no. materializa galleta, déjala por favor Después me la metí en la boca, gracias <risas> <laughs> Cuidado con la mano, voy se mueve sola <risa> ya, Itumen, fechas de fuego Tuma, Chuku nombrar eje cattle y cruzar el fuego, una mierda no sé sea, tampoco es malo, destruir una carta de objetivo de cada tipo y de <risa> <risa> <risa> <risa> <Qué> gracia <risa> cara de turquesa, ese palmazo totem prueba de Toki y ya, eso, listo. visto Está weón. tú sabes Ya, una. Aquí viene el auto Real, cabrón. O la legendaria. Una No viene nada. No viene nada, Puro oro, weón. Ni mi carta, Mi carta de. Es más, vienen 7. Vienen 7 cartas. Tienen cartas. Puro oro. oro. Ya. Objetivo. ex Mira ahí. Y ya sí, ya tengo. mac pachacamac Recatar los huesos. <risa> y... Sonra. ¡Pura basura. Y ya... Admapu. Y ya te quedas. Hoy respondiste la pregunta del tipo que preguntaba por el truco. Sí, ya respondí Che, está respondido. Pero igual puedes explicar. No. <risa> Te <risa> voy a leer el comentario. Entre el comentario y el video vamos, vamos, vamos, vamos a poner en los comentarios que video está el comentario y eso. Ya, bueno, esto salió, a lo mejor que no salió el día de las campanitas. Para la gente. Las y... No, las... <risa> campanita. Eh, no, las caras también son buenas, las caras también son buenas para celebrar, para tener 50 oro en turno. Y eso. Y que sí sin es manos. Y que es sin exactamente. Pero con bueno, si, si tenías que este, tener juego, te conviene, cuidado. ¿Cierto? Eh, eso fue todo para los que, que tenían un eh, por nuestra suerte un solamente eso sigan teniéndola exactamente eh, y nos vemos ah, pero, en el próximo ahora yo... entonces se dio como un, se invirtió como la la cosa porque sí. ahí ellos les dicho... van a salir por el legendario? no no no por plata otra ahí no, que no los usted los no, clientes, no es legendario usted el... no es legendario ya <ríe> martín confirmed no es legendario <ríe> no es legendario <ríe> bueno así ya ya, deje, ya deje por ahí. ahí? Antes a que, vez que vez. la que un más. Ah, <ríe> <ríe> eh, claro, el concurso, el concurso, el concurso. Es mentira. Eh, no Es no, mentira no sé. que es me es verdad. Es verdad. Así que en este ya video ahí. tienen que comentar, comenten y el eh, coman, En el siguiente video vamos a estar el ganador, se ganan tres sobres y se lo vamos a lo vamos a mandar a donde, donde sea, bueno. ¿Dónde sea? sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea? ¿Dónde si, sí, también, también. Yeah. A ver si nos manda un moda, chico. Y si ¿Sí? soy de Argentina, P. Yo puedo participar. Te va a mandar una copa, weón. Ya, no <risa> no, no. Nah, así ya que eso, ya. Comentarios no. con la. No comentarios sí. algo que les guste, la carta que mande. La carta que más les guste, no sé. Su. actriz porno favorita? <risa> también. O su wife favorita, tío. ¿Puede ser hombre? sí No discriminamos. No, no, hay que no discriminamos. Esta Todo vale. Así que eso cabrón, nos vimos.